día todas las personas de movilidad reducida tenemos muchas dificultades a la hora de desarrollar nuestro proyecto de vida. ¿Por qué? Porque no se han diseñado las ciudades pensando en todas las personas. Partiendo de que la esperanza de vida ha aumentado de una manera significativa y la población cada vez es más envejecida. Eso quiere decir que los problemas de movilidad van a ser a corto y a medio plazo uno de los grandes retos que vamos a tener en esta sociedad. La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas nos tiene que garantizar el derecho de participación y poder desarrollar un modelo de vida independiente para lo cual necesitamos la complejidad de toda la sociedad. Soy Juan Carlos Sola, director de la Federación Coordinadora FECOR.